Hey, bienvenidos a un nuevo episodio del arte de manifestar, hoy es viernes y hoy vamos a hablar de lo que es Cómo darse cuenta que tu manifestación está como o cerca o como que ya está, o sea, en realidad como ya está Ya tipo te das cuenta, tipo, o sea, como no te das cuenta, tipo, la tenés enfrente Pero hay veces que sí, qué pasa que la manifestación está enfrente y tipo, no te das cuenta um, <ríe> Sí, pasa, hay veces que sí Pero bueno, vamos a hablar de cómo darse cuenta de esto y esto no es más ni menos que el exterior te lo demuestra. No hay otra cosa. Tipo, el exterior te va a demostrar lo que vos interiormente estás sintiendo. Y te digo, ¿cómo darte cuenta? Yo en este momento me estoy tapando la mitad del de cachete. Porque está inflamado. Mira. ¿No es? Se nota un poco ahí la inflamación. Pero bueno, esto es una manifestación. No de, de manifestación, cosas malas ni nada. Sino que es como una... A ver, ¿cómo digo? Como un, algo que... Me dijeron que, a ver, no es nada malo, me saqué una mola de juicio y gracias a sacarme la mola de juicio tuve mi manifestación ahí afuera. El exterior se va a encargar de demostrártela. Yo soy una persona que todas las mañanas me levanto y todo el tiempo digo en mi mente y en la ducha, tengo un cuerpo saludable, mis células están sanas, las células sanas ayudan a las células no sanas a sanarse, etcétera, etcétera. Todo el tiempo. Toda la mañana hago ese mini rutina, incluso no lo tengo acá, está en mi mochila. Tengo un papelito donde puse mini rutina flexible. O sea, flexible. Realmente tiene que ser flexible porque si no empezamos a actuar como robots. Empezamos a hacer las cosas robóticamente, como cuando íbamos a la primaria, como cuando trabajábamos. Con... Tipo, no somos robots, somos seres humanos. Hacemos las cosas flexiblemente. Y si te pones riguroso, así taca-taca, nada funciona porque en algún punto empezás como a dejar atrás la rutina, por ejemplo, bueno, ya he hablado del tema de las dietas, etcétera, etcétera, pero bueno, tiene que ser flexible. Si quieres tomar el ejemplo, voy a, al final te muestro mi rutina, obviamente te la voy a mostrar. Pero bueno, o sea, yo todas las mañanas digo, soy un cuerpo saludable, estoy mal etcétera, etcétera. Bueno, fui, me sacaron la muela. El tema es que la muela, vieron que siempre cuando, no sé, muchas personas, todos tenemos un cuerpo diferente, pero las muelas como que tal ahí haciendo así fuerza que te toda la mandíbula te tu, tu, todo así. Y yo, tipo, nada de eso. Tipo, el doctor hizo un. con una eh, fresa, creo que se llama. Hizo. Tz, tz, tz, tac. Listo. Tac, salió. Listo. Se terminó. Ninguna fuerza. No sentí nada de dolor. Etcétera. Obviamente no sentí dolor porque estaba anestesiado. Pero. El exterior me demostró mi afirmación. Que digo todas las mañanas. Pero en cuando con se la muela uno sangra muchísimo, después de la anestesia siente mucho dolor, puede, tiene que comer todo así, todo chiquitito, todo cortadito, si puede puré, estas cosas. Yo, no. <risa> tipo, yo no sentía, o sea, después de la anestesia lo único que siento ahora, que esto fue ayer, lo único que siento ahora son los pinchazos de la anestesia. Pero la muela en sí, nada. Nada de nada. Cuestión es que... Eh, el doctor, o sea, el odontólogo, lo que me dijo, que es, es el, el exterior, te demuestra lo que vos sentís interiormente. Dijo: Tenés muy buena coagulación. Tenés muy, Se ve que tenés muy buenas células madres. Las células madres son las células que tienen glóbulos blancos, glóbulos rojos y pueden transformarse y hacer. O sea, son células, dan vida a las células hijas, digamos. Entonces, me dijo: Tenés muy buena coagulación de eh, células madres. Tenés muy, se ve que tenés muy buenas células madres porque coagulaste enseguida. O sea, obviamente tuvimos que hacer como un como es con mmm, una gasa, morder, media hora, etc. Pero me dijo, si en media hora sigue sangrando, pon otra gasa y si no, sácatela y ya está. Tipo, cuídate nomás, bueno, lo, lo mínimo que siempre es tomar mate, etcétera etcétera Bueno, eh, yo no sentí más nada. O sea, después de que pasó la media hora, pasó la anestesia, me clavé un sándwich así enorme de milanesa que me hice yo porque tenía hambre. Después eh, un, otro sándwich de queso. Eh, después eh, no sé qué más hice. También, tipo, no es que te descuidado. Tampoco te digo que por hacer estas afirmaciones. Yo tipo, soy así. Tipo, hay un, la, mi compañera, una amiga. Le sacaron la muela un día anterior, el miércoles. Y ella estaba como sufriendo un montón. Le dolía, hablaba todo así. Y comía purecito, poquito. Yo tipo, nada de eso. No me dolía. Nada y incluso ya está coagulada ya está todo en excelente orden si vos querés una manifestación te sirva vas a tener que empezar a firmar en la mañana noche ponerte duro con eso y obviamente también empezar como a creerlo obviamente pueden que vengan cuando vos estás esto lo dije en TikTok cuando vengan pensamientos que te digan como que no que no no Tipo, vos estabas no, eres una persona abundante... Que tienes un trabajo soñado... Que es una persona saludable... Porque te querés curar de alguna enfermedad... Y por ahí, tipo, viene un pensamiento y dice... No, no, pero ¿cómo te vas a curar? Si vos estás enfermo, esto es, esto es genético... Tipo, es la genética tuya... Viene heredado, que esto, que esto... Suelen venir pensamientos así... El tema es que ninguna, ninguna enfermedad es heredada, primero... Primer creencia a descreer... Y segundo, todos tenemos el mismo poder de sanarnos a nosotros mismos... Obviamente... Depende cómo nosotros estemos programados de chicos y ahora, obviamente ahora nos va a costar un poquito más desprogramarnos y programarnos nuevamente como para el éxito, para la abundancia, para la salud, etc. Y cuestión, lleva un tiempito, pero el tiempo que te lleve eso es el tiempo que vos le dediques, no es otra cosa. Tipo, no te va a llevar dos semanas si afirmas dos veces, tipo dos días y se terminó y te olvidas. No hay que darle, que duro. Y bueno... Eso, las afirmaciones se demuestran en el exterior. El exterior te va a demostrar. Capaz que vos estás haciendo afirmaciones de que sos una persona eh, linda, preciosa, que siempre tenés suerte. Viene alguien y te lo va a decir. Te juro que viene alguien y te lo dice. Te lo dice en la cara. Qué linda que estás hoy. Qué bella. Estás cambiada. Te hiciste algo. Tipo, viene la gente y te dice las cosas. Por ejemplo, en mi caso también, eh, siempre como que para esto del... Bueno, soy una persona que hace redes sociales, o sea, hace redes en TikTok más que nada, no tanto aquí, pero empecé a decirme que soy una persona magnética, a las personas les gusta mi contenido, etcétera, etcétera. Pum, manifestado. Antes me habían las, las publicaciones 200, las personas ahora más de mil, más de mil y eso es un número enorme, es un número re lindo. Y después hay algunas que tipo 8000, mil, 10000, mil, 10 000, 11, 000. Yo tipo, what the fuck. Pero sí, eso es cambio de pensamiento. Obviamente esto te va a funcionar si vos empezás a nutrirte adentro, no es afuera. El afuera solamente te demuestra tu manifestación. El afuera aparece cuando tu manifestación ya está concretada. Te lo dicen, te lo hacen saber, el universo te lo va a hacer saber. Pero siempre es adentro, siempre es adentro. El poder lo tenemos adentro. Y obviamente podemos complementar con mini rutinas, que bueno, te voy a buscar eh, la mía. Bueno, acá está mi mini rutina. Fíjate que dice mini rutina flexible en la mañana. También tengo otra que es en la noche. Y dice meditar 5, 10, ta, ta, ta, lo que haya, tipo lo que depende del tiempo. Ducharme mientras afirmo. Y además, tipo, usar la técnica de los 17 segundos. Después de todo eso, puedo empezar la mañana o no. Depende. Todavía no he hecho, son las 10 y media, y no he hecho la técnica de 17 segundos. No importa, porque no es una rutina eh, no a rajatabla, es una rutina flexible. Puedo hacerla ahora o después, pero sí que sea durante la mañana. Hacete una rutina así, escribe en un papel lindo, fíjate las cosas que te gustaría hacer y déjate la anotada. Cualquier técnica funciona. A mí funcionan estas técnicas, me gustan, son fáciles y como me gustan esos fáciles, no son una carga. A vos te puede gustar cualquier otra cosa. Hacela, contame, mostrame. Y bueno, que tengas un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. Bye bye. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes compartirlo con tus amigos. Y darle click al botón de suscribirse. Que tengas un buen día.